Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. La lechera estaba ordeñando sus vacas y mientras lo hacía tenía grandes ilusiones. Estaba pensando que con esa leche que echó en un cántaro y rápidamente puso sobre su cabeza una especie de trapo para, no, para amortiguar un poco el peso del, del cántaro, se puso el cántaro en su cabeza y se fue al mercado para vender la leche. Y mientras hacía todo este proceso, estaba pensando qué haría, cuántas ilusiones tenía y qué iba a hacer con el dinero que le dieran por aquella leche. Pero claro, en ese en ese trozo de camino que le separaba de ese lugar, de ese mercado donde iba a vender la leche. El suelo estaba un poco húmedo, había llovido, y aunque ella tenía una gran experiencia en eso de llevar eh, objetos, sea un cántaro o otras cosas, como hacían antes las mujeres antiguamente, yo eso lo recuerdo cuando era niño, eh, aunque tenía mucha experiencia, resbaló, el cántaro se cayó, y la leche se desparramó, se desparramó por el suelo. Cuando la vio se sobrecogió, la respiración casi se le paró, se puso muy triste, y pensó que allí había acabado todo. Bueno, pues, el otro día, concretamente el día 24 de febrero, sábado, en el periódico El País de aquí de España, un periódico de tirada nacional, <coughs> había un artículo que me llamó poderosamente la atención. El artículo que tengo aquí en la mano se titula El imperio del placer y el autor es un escritor que se llama Jordi Soler. Es un autor mexicano que está afincado en Barcelona. Yo no lo conozco, he ojeado, simplemente he ojeado en internet y he visto que tiene una serie de libros publicados, no los he leído, solamente voy a me baso en este artículo para decir lo que, lo que voy a decir. El artículo hace aquí al principio un una síntesis y dice, dice pasaremos a la historia como los últimos insensatos que pusieron límites al placer ya que la humanidad ha comenzado a emanciparse de Darwin y de la madre naturaleza para sumergirse en una nueva era, el transhumanismo. Eh, bueno, voy a, voy a leer el artículo, no todo, pero sí una serie de párrafos, y voy a hacer una serie de comentarios. El artículo empieza diciendo... Supongamos que aterrizamos en un planeta cuyos habitantes viven en una perpetua felicidad, donde el dolor el sufrimiento y la ansiedad están desterrados y solo existe el placer, pero no un placer idiota o improductivo. Los habitantes de este planeta hipotético piensan con una afilada lucidez, se relacionan inmejorablemente con su núcleo familiar y su entorno social y cada acto que ejecutan, por modesto que sea, está lleno de sentido y significado. ¿Sugeriríamos la introducción del dolor, de la ansiedad, del sufrimiento, para endurecer la fibra moral y atemperar el espíritu? Sigue en un segundo párrafo. Esta pregunta sale de la órbita del transhumanismo, un movimiento cultural de aires filosóficos que plantea con fundamentos nada despreciables que de manera casi inadvertida nos estamos adentrando ya en la era post-darwinista. Post la evolución de nuestra especie comienza a dejar de lado a la madre naturaleza, que es lenta y arbitraria y ya cabalga a lomos de la ingeniería genética, la farmacología, la estimulación intracraneana y la nanotecnología molecular. Una batería de técnicas que en un futuro no muy lejano va a incrementar nuestras capacidades físicas, intelectuales y psicológicas y a erradicar buena parte de las limitaciones que hoy nos impone el darwinismo. La evolución natural de nuestra especie que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra historia. En el próximo siglo nuestra especie va a dar un espectacular salto evolutivo. La intervención tecnológica del cuerpo subrayo esto, la intervención tecnológica del cuerpo, es ya una realidad que estudian los transhumanistas como el filósofo británico Davis Pierce y Nick Brostrom. Este programa, que dirige, como digo, Davis Pierce y Brostrom, eh, el imperativo hedonista, que se llama el imperativo hedonista, eh, estudia eh, este transhumanismo. Bien, paso a algunos párrafos y voy más adelante. Cambio de piel y este traje que vislumbra a Yángel, hace veintitantos años se parece mucho a la criatura postdarwinista y transhumana en la que van a convertirse nuestros descendientes. Para esta era nuestra sin dioses, que está presidida por los titanes en la que se diluyen las formas políticas y las históricas, el transhumanismo, propone el imperio del placer. Un día tendremos pensamientos como puestas de sol, escribe Pierce en su inquietante ensayo y luego nos cuenta que además de tener pensamientos magníficos gracias a la intervención tecnológica del cuerpo nuestros descendientes vivirán en un mundo sin dolor donde el bienestar extremo Será el estado natural de las personas, un radical bienestar alejado de la estupefacción que producen las drogas contemporáneas, pues irá ligado a un pensamiento extremadamente lúcido. Además, el dolor va a erradicarse del planeta, igual que la mayoría de las enfermedades, asegura Pierce. Basta con observar el entorno, la preocupación desmedida por la salud, el culto al físico, el narcisismo que mueve a nuestros contemporáneos, nos hace ver que, que el imperativo hedonista de Peirce ya está aquí. El mundo sin dolor es técnicamente factible, pero se enfrenta, dicen los transhumanistas, a nuestro concepto arcaico de la salud mental, en el que la tristeza, la ansiedad, el desasosiego, nos equilibran, nos endurecen, ponen a tono nuestra estructura emocional. Para entrar cabalmente en el postdarwinismo tendríamos que erradicar nuestras oscuras emociones primitivas y la estructura mental de cazadores y recolectores que nos define. Estamos ya en una era transicional, justamente en el momento en que empieza a desplegarse la decodificación y la rees reescritura del genoma humano, la arquitectura genética, la alquimia de, las, de los neurotransmisores. El futuro sin dolor que anuncia PIR será el de nuestros descendientes y nosotros somos ya el final de una era. Vivimos todavía acosados por la culpabilidad, por el miedo religioso que nos produce el placer ilimitado y el rechazo irracional a una especie que no cuente con el contrapeso del dolor. Probablemente pasaremos a la historia como los últimos insesatos que pusieron límites al placer. La gesta, la gesta del transhumanismo parece, como digo, ciencia ficción y tiene una, una cantidad de previsibles efectos secundarios que sería pertinente explorar. El placer sin el contrapeso del dolor sigue siendo placer. ¿En dónde queda el derecho a la tristeza? No puede perderse de vista que un mundo habitado por gente herméticamente satisfecha, por más afinado que tenga el pensamiento, no tendría motivos para defenderse de los abusos de las élites políticas y económicas. Tampoco puede soslayarse que para el transhumanismo funcione la evolución postdarwinista. Postdarwinista tendría que ser escrupulosamente democrática, accesible para todos y cada uno de los habitantes del planeta. Por lo pronto, los detractores de David Spear exhiben una larga batería de impedimentos morales, físicos, económicos, para descalificar el transhumanismo. Ya les tocará a los nietos de nuestros bisnietos comprobar qué, tan, qué tanto había de realidad en el imperativo hedonista. Quizá nosotros Seamos ya los últimos ejemplares de esta especie anticuada, melancólica y enfermiza, de su tristeza de Darwin y de la madre naturaleza. Bueno, este es el artículo, no lo he leído totalmente entero, pero sí he leído lo más importante. El artículo se titula El imperio del placer y como he dicho, está escrito por este señor escritor, Jordi Soler, eh, de origen mexicano afincado en Barcelona. A ver... Miren ustedes, cuando yo leí este artículo, eh, la verdad es que me produjo una gran inquietud. Porque aunque el autor plantea una serie de interrogantes con, re con respecto a esto del imperio del placer, sí me pareció que él andaba en el fondo, en el fondo y en la forma, bastante de acuerdo con estos plan planteamientos de estos eh, señores de la, de la Universidad de Oxford que tienen este programa, eh, digamos, de la, la vida, digamos, en un futuro próximo, la humanidad en un futuro próximo, y el, el nombre con el que han, eh, con el que, digamos, eh, resumen todo esto es el transhumanismo. Ahora bien, ¿por qué produjo en mí inquietud este, este artículo? Eh. Tuve a leerlo una gran inquietud porque está dentro de una línea de pensamiento de modelos que se van imponiendo cada vez más y que son predominantes en nuestro mundo. Son modelos que yo llamaría fisicalistas eh, que mm, realmente mm, no, dejan, no dejan lugar para lo que yo llamaría el sujeto en su historia y en su comportamiento como sujeto y en su pensamiento y en todo lo que... In, in, indica la palabra sujeto y la subjetividad. Eh, este, este, digamos, planteamiento fisicalista que cada vez observo más en todas partes, ahora les pondré algún ejemplo, en todas partes, eh, digamos que, que um, intenta eh, que todo aquello que, um, que realmente a todo aquello a, a lo que se le pueda dar un valor sea realmente cuantificable medible y expresado en una fórmula matemática por ejemplo, esto eh, lo observo eh, en cosas muy cotidianas eh, yo expongo siempre ejemplos de la, de la medicina Mire, el otro día tuve que ir a un especialista concretamente a un urólogo este señor eh, yo le dije, bueno, me ocurre esto esto y esto, y él eh, no me escuchó en absoluto me dice, bueno esto, lo que, no, esto hay, que hacer, hay que hacer una flujometría. Una flujometría es que tú orinas en un, en un váter que está conectado a un, digamos, a un aparato y este aparato mide pues, el flujo de la orina, la, la, el volumen, la velocidad, etcétera etcétera para ver eh, si está más dentro de la normalidad o dentro de la normalidad. Pero cuando yo le estaba hablando, antes de decirme ese, cuando él empezó a hablar le dije, mire, yo puedo explicarle perfectamente lo que me pasa con, con todo tipo de detalle, digo, porque lo, lo tengo muy claro y lo he observado muchas veces. No me dejó prácticamente decirle, <risa> decirle, se lo dije a pesar de que él no quería escucharlo, pero él no quiso escuchar. Él me dijo, no, no, la flujometría, la flujometría, la flujometría. ¿Por qué? Por esto mismo, porque él no confía en nada de lo que yo le he dicho, eso era subjetivo eso no tenía valor ninguno, lo que tenía valor era un aparato que va a medir el flujo urinario en un momento determinado, en un momento determinado de cuando yo me haga esta prueba, aún no me la he hecho, y que eso es, eso es en lo que se va a basar totalmente para determinar si tal o cual. Pero no quiere escuchar mi relato, mi relato iría más allá de eso, mi relato podría ir, yo podría decirle eh, cuál es desde, mi, desde un conocimiento psicológico, ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? No solamente es que mi vejiga urinaria esté tal o cual, mejor o peor, sino él podría escuchar la historia de un síntoma. Y la historia de un síntoma es mi historia, es la historia de mi vida. Por tanto, este es un ejemplo de lo que les he dicho. Le pondré otro ejemplo, que ya se lo puse en otro vídeo. Yo voy a un oculista. A un oculista, tengo un problema en la vista, bueno, ya cuando uno tiene edad va teniendo va teniendo que, como se suele decir, que ponerse parches y va teniendo, eh, recurre con más eh, más veces a los médicos. Es, es normal que el cuerpo se deteriore. El cuerpo, el alma no tiene por qué deteriorarse, yo diría que puede ir mucho mejor, pero el cuerpo sí. Bueno, pues este oculista, <coughs> en la clínica donde llevo, trabaja en tres oculistas. Ahora han puesto otros, otras especialidades. Eh, bueno, últimamente. Es una clínica muy grande y yo he ido ya muchas veces y por tanto he visitado muse muchos eh, departamentos de esta clínica donde me hacen una serie de pruebas. La cantidad de máquinas que tienen esa clínica, yo creo que no hay menos de 100 máquinas. Se lo puedo asegurar, porque es muy grande. Y en cada habitación donde entra hay dos o tres máquinas. Bien, yo he querido, he querido, ahora tengo una, antes tenía un señor oculista, ahora me han asignado... A una, a una oculista, a una señora, que me dijeron que se ocupa de la afección que yo tengo, ella en concreto, sea especializado en eso. Bueno, eh, ya se lo había dicho al doctor anterior, y a esta señora, a esta doctora, eh, el primer día le dije, digo, no quería escuchar nada. No, no, no, ellas son pruebas, pruebas, pruebas objetivas, lo que dije en la máquina, a ver qué dice en la máquina. Pero lo, que yo, único que yo hubiera, lo único que yo le dije, sin ella querer escucharlo tampoco, era que los síntomas que yo tengo en mi vista han tenido un origen, han tenido una evolución, son psicosomáticos. No son solo somáticos, porque no lo son, en este caso no lo son. Así hay, así de enfermedades, enfermedades que sí, que ha llegado un momento en que lo físico se ha deteriorado porque ha habido, porque ha habido un conflicto enorme entre lo físico y lo psíquico. Y ese conflicto, Puede crear, eh, puede crear un problema. Por ejemplo, por ejemplo, solamente voy a decir una poquita, por ejemplo, en relación a la vista, puede haber un conflicto, una ambivalencia, el ver, el abrirse uno al mundo externo con la vista sobre todo, puede tener montones de conflictos. Si ese conflicto es muy continuo y muy persistente, en los años puede haber un problema físico en la vista. ¿Por qué? Porque eso ha creado un conflicto, el ojo que, por una parte, si tú quieres ver y al mismo tiempo no quieres ver, como un conflicto persistente, eso, va a cre eso y otras cosas va a crear un problema físico en tu vista, pero si sí tiene una historia, bueno, pues de todo esto no quieren saber nada, ellos quieren el modelo físico, los aparatos, que les dan una serie de, de datos y punto, y se acabó, y medicar y mandar unos unos medicamentos, y no hay más, y no hay más, no. y les podía seguir contando, porque por desgracia, en los últimos años he tenido que, que ir a bastantes médicos, por desgracia, me hubiera gustado no haber ido, pero he tenido que ir, y esto me ha hecho darme cuenta de una forma que dentro, por ejemplo, del mundo de la medicina, esto es, eh, bueno, está, mmm, el mundo de la medicina está lleno de este modelo fisicalista, casi exclusivo y excluyente. Bien, mire, ¿por qué no, no estoy de acuerdo con este artículo? El imperio del placer, mire, mi pensamiento y experiencia personal no avalan para nada eso. Digo mi pensamiento y experiencia personal, es decir, lo que yo he tenido que hacer y lo que yo he hecho, conmigo mismo a lo largo de mi vida, para evolucionar, no avala eso, que avala entonces? Lo que avala es que el cambio no se hace solo, ni muchísimo menos, con intervenciones en nuestro cuerpo, sea, sea en nuestro cráneo, sea en eh, genética, sea en nuestro genoma, sea con fármacos no, no, mire, voy a decir un un, un paciente psicótico que toma una serie de medicamentos muy, muy fuertes, ojo, y no uno ni yo, sino cuatro, cuatro. Este señor, ¿qué hacen los medicamentos? Los medicamentos alivian su síntoma, le hacen estar un poquito más tranquilo, pero también per, le perturba mucho, le atontan mucho, le, es como si estás dormido, está, él lo dice muchas veces, es que no, no puedo pensar porque los medicamentos me duermen, me, me, me, me, me atontan, me atontan. Sí, a lo mejor si no los tomara, yo no le digo que no los tome, lo único que le digo que tiene que llegar un momento, y de hecho está llegando ya, en los que va a poder prescindir de esos medicamentos, de hecho hace poco, hace un tiempo, estuvo un mes entero sin tomar ningún medicamento y él me decía que estaba mejor que tomando los medicamentos y tampoco hizo ninguna barbaridad, ninguna barbaridad no sé si la habría hecho si hubiera seguido porque después él mismo se asustó y empezó a tomar el medicamento tengan en cuenta que desde el modelo no, eh, que, no, que no producimos en el paciente no decimos al paciente lo que tenía que hacer respetamos la decisión del paciente en que intentamos eh, orientarle ¿Qué le dije yo en este caso? le dije mira eh, X, vamos a poner eh, vamos a llamarle Luis no se llama, Luis, voy a llamar, mira Luis creo que esto ha sido una experiencia y creo que has, te ha hecho reflexionar sobre los medicamentos que tomas. es bueno lo que ha reflexionado y te ha hecho ver ciertas cosas esto creo que deberías tenerlo en cuenta para tu futuro inmediato para ver si en, algún, en un momento eh, debes seguir tomando o no los medicamentos de acuerdo de acuerdo también con el psiquiatra o un psiquiatra que se lo receta bien este sería otro ejemplo. Entonces, mi experiencia personal, lo que yo he conseguido, no lo he conseguido con una intervención en mi cuerpo, lo he conseguido con mucho esfuerzo, lo he conseguido ayudándome a otras personas en ese trayecto, en mis años de psicoanálisis y mi esfuerzo personal y constancia personal. ¿Eh? Mi experiencia, mi experiencia ha sido esa. Y mi reflexión sobre lo que me ha ocurrido no avala en absoluto eso. Por tanto, mi pensamiento y mi experiencia personal no avalan eso. Mire, un ejemplo. Eh, un ejemplo de esto. Me dice un paciente. Un paciente había preparado un trabajo de final de curso con otro compañero, un compañero 10 años más joven que él, porque estos son ya mayores, un señor ya mayor, eh, bueno, mayor quiere decir de 30 años, eh, no son estudiantes de bachiller, eh, y eh, él se sentía muy orgulloso, de hecho había hecho un trabajo descomunal, porque él tiende a hacer las cosas así, y... Eh, lo presentan era un trabajo era como una especie de película era algo él me lo contó y realmente te quedas un poco impresionado de eh, había contratado gente para hacer determinados eh, personajes etcétera etcétera etcétera una cosa muy de muchísimo trabajo la profesora cuando terminó otro ejemplo de lo que estamos hablando cuando terminó de exponer, él y su compañero, todo aquel trabajo cuando lo hicieron, cuando lo representaron allí delante de, de sus compañeros y de ella, le dice, le dice, bueno, así un poco, así, bueno, está bien, pero no me has traído el trabajo escrito. Como un examen tradicional, donde uno escribe un examen. Bueno, el tono en que se lo dijo y lo que lo dijo... Eh, le puso de tan mal humor le deprimió tanto que, que le destrozó le destrozó porque habían estado muchos días sin dormir para preparar aquello aquello ¿por qué la profesora le dice aquí lo que quiero yo es lo que se ve lo que se ve no se fiaba de aquello quería como una prueba objetiva otro que quiere las cosas objetivas y que no se fía que no se da cuenta, que no sabe captar, no sabe captar la ilusión, el esfuerzo, la constancia, el alma, el deseo, no lo sabe captar. Y solo quiere el papelito, el papelito hay, unos folios donde él hubiera puesto tal cual, cual cual. Ella allí lo ve, coge el papelito, lo coge con la mano y dice, esto, esto sí que es físico, esto sí que se ve, esto sí que se nota, esto es lo que vale. Y todo el alma de esta persona todo lo que había puesto allí y toda la ilusión, ¿eso dónde está? ¿Qué significado tiene eso en este mundo? ¿Para qué sirve eso en este mundo? ¿Cómo tratamos eso en este mundo? ¿Qué mundo estamos construyendo si no tenemos en cuenta eso? Este señor vino a la sesión siguiente hecho polvo, hecho polvo, y su compañero, compañero que era 10 años más joven, estábamos hecho polvo, le decía, mira, a mí que no cuenten nunca más en la vida, para nada, porque yo ya veo que te esfuerzas y haces las cosas y fíjate qué resulta él le decía, no, no te preocupes, este que es mayor y está mucho más evolucionado decía tranquilo, que las cosas cuestan trabajo, cuestan esfuerzo, tal y cual o sea, le, le, le, le adoctrinaba, le decía cosas útiles al otro que estaba mucho más desencajado que él bien la psicología profunda, el psicoanálisis y cualquier psicología profunda no puede avalar esto no puede avalar lo que dice ese señor de que ...interviniendo nuestro cuerpo... ...nuestro cráneo... ...nuestros genes... Eh, nuestro, eh, ...nuestro... neuronas ...a base de, por ejemplo... ...por ejemplo, medicamentos... ...ya les he puesto el ejemplo de este señor que toma... ...medicamentos, vamos, de esos que duermen a un, a un león... ...duermen a un león... ...eh... ...porque es un paciente que tiene muchas alucinaciones... ...tiene mucho delirio persecutorio... ...pero... ...lo que está haciendo conmigo... ...no es... ...es entender... Y cada vez lo entiende un poco mejor, de dónde procede todo eso, cómo se ha generado todo eso, cómo se ha formado todo eso. Eso será lo que en último término hará, espero que sea posible hasta el final, que este señor se convierta de verdad en un ser humano. No en un ser transhumano que haya sido modificado, que, haya, que, haya, que se haya intervenido su cuerpo para, para crear ese ser que ya no va a tener ningún sufrimiento. Ya no va a tener placer. Mire, eh, el ser humano tiene un problema grandísimo. Me gusta mucho, lo he dicho en algún otro vídeo, cómo lo expresa Eric Fromm, por ejemplo, en El miedo a la libertad, en Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, etc. Cómo lo expresa Eric Fromm. Él dice que hemos perdido el paraíso y ya no podemos volver a él. ¿Cuál es ese paraíso? Nuestra condición animal, tenemos una parte animal, pero no somos animales porque en nosotros hay mucho más que eso. Y cada vez que ignoramos o no queremos saber qué hacer con esa parte, que esa parte estamos fracasando como seres humanos y como seres sociales y como colectivo. Estamos fracasando. ¿Por qué? Porque hemos salido de ese paraíso. No somos... Nuestra sexualidad no funciona como la de los leones. Nuestra agresión no funciona como la de, le la de los leones. Nuestra esperanza no funciona. Eh, ¿Podemos llamar esperanza a lo que tienen los leones? ¿Cómo funciona nuestra ilusión? ¿Cómo funciona nuestra alma? El alma, nuestra mente, nuestra creatividad, nuestras ilusiones, nuestra esperanza. Veía el otro día... Eh, la película, esta cadena perpetua, la he visto ya brevemente. y Hay una frase en esa película que siempre me ha impresionado. Creo que era esta frase, a ver si me acuerdo. Eh, la esperanza puede ser muy peligrosa. Es una frase más o menos así, no sé si la digo bien. La esperanza puede ser... Para aquellos hombres que estaban en una prisión, algunos de ellos condenados a 40 o 50 años de cárcel, la esperanza era muy peligrosa. Porque si no habían, si no mataban la esperanza de su corazón, tenían todavía deseo de libertad y esa libertad, ese deseo, esa esperanza les hacía sufrir mucho. Pues eso nos pasa a los seres humanos, que en nuestro alma está la esperanza y si esa esperanza no es bien tratada, no es recogida, mimada, eh, cultivada, elaborada, pensada, llevada a nuestra vida y llevada a nuestra vida social, ¿qué pasa? que nos deprimimos, que nos desganamos, que nos eh, que no nos responsabilizamos de las cosas, que creemos que el mundo eh, el mundo es una cosa que está ahí solo para, para tomarlo como si fuera un, ¿qué diría yo?, pues una manzana y comérnosla. No, hombre, no. No. El mundo está para que nosotros nos demos cuenta de cómo funciona, de sus reglas, de sus leyes, y nosotros, como seres responsables y libres, lo cuidemos, lo mimemos, no lo maltratemos. Y estamos haciendo todo lo contrario. Miren ustedes lo que ha hecho Trump con respecto al cambio climático. Y cada día circulan por el mundo millones y millones de coches contaminando el aire que respiramos. Yo hace, hace más de 25 años, más de 25 años, que dejé de utilizar Coche por la ciudad. Yo tengo coche. Solo lo utilizo para salir de Valencia hacia otra ciudad. Voy mucho a una a otra ciudad que está a 300 kilómetros. Y solo lo utilizo para cosas así. Ando, ando mucho, ¿eh? Eh, cojo metro, cojo autobús, cojo de vez en cuando algún taxi. Pero es que yo no puedo, a estas alturas de mi vida, no puedo ir en un coche mío pensando que ese coche mío, que va por una ciudad va contaminando el aire que respiro yo y respiro en los demás es que mi ética personal ya no me, ya no soporta eso, no lo soporta, no lo soporta. Entonces, señores, eh, bueno, entonces, como digo, para pasar de ese, hemos perdido ese paraíso, para pasar de ahí, de ese paraíso al paraíso humano, hace falta mucha inteligencia, Hace falta construir una mente, construir una mente, no desde intervenciones externas, no desde intervenciones externas sobre nuestro genoma, ni nuestro cuerpo, ni nuestro cerebro, sino con un esfuerzo de inteligencia, de constancia y de tesón sobre nosotros mismos, sobre lo que somos y sobre lo que las bases que fundamentan nuestra humanidad. Mire, el psicoanálisis, en psicoanálisis distinguimos dos procesos, el proceso primario y el proceso secundario. El proceso primario está regido por el principio de placer. El proceso secundario está regido por el principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, quiere decir que si yo tengo un deseo, eh, bueno, a, a ver, explico aquí una pequeña cosa. Eh, Freud habla en el inicio, Freud pone como fundamento, como fundamento, las pulsiones. Yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con Freud. Yo les he dicho, yo he creado una psicología que tiene una parte de novedad, que no es freudiana, y le, y, y le he llamado la psicología del ser. ¿Por qué? Porque yo en el inicio, en el inicio, junto con las pulsiones, pongo otro, otra piedra angular. ¿Cuál es esa? La vincularidad, la necesidad de vínculo. La necesidad de vínculo es más importante, mucho más importante, que la pulsión sexual, que la pulsión que busca el placer. ¿Por qué? Porque el niño enferma sobre todo, sobre todo, cuando esa necesidad de vínculo no ha sido recogida. Porque eso es el alma del niño. El alma del niño ya está ahí. Y lo que el niño quiere encontrar es una persona que le desee, que le acoja, que reciba su deseo, porque el niño no viene como una tábula el niño viene como un alma desde el minuto A, desde el minuto cero, y, y quiere entregar también su oferta, y cuál es la oferta, su presencia, él está ahí, y quiere producir alegría, quiere producir contento, quiere producir relación, y el niño cuando produce eso, se siente alegre, se siente contento, duerme bien, no tiene muchos problemas, va evolucionando correctamente pues entonces esto es esa esa necesidad de vínculo y la tendencia al placer es lo primario lo primario el proceso primario que tiende al vínculo y al placer pero ojo no podemos vivir en proceso primario no tenemos que vivir tenemos que transformar el proceso primario en proceso secundario y ojo le digo aquí a los señores a los señores del artículo, al señor Soler. Yo le digo, señor Soler, señor Soler, y señor Pierce, y señor Broston, de la Universidad de Oxford. Yo le digo a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué proponen ustedes? Sí, ¿qué proponen? Para hacer esta gran transformación que necesitamos los seres humanos para convertirnos en verdaderamente humanos. ¿Van a manipular nuestro cerebro? ¿Van a manipular nuestros genes? ¿Van a manipular nuestro cuerpo? Un momento, todas esas cosas que ya existen, que ya están produciendo, que no hace falta llegar al siglo XXII para eso, sí eso ya está, sí ya está, eso ya está. Estará mucho más en el siglo XXII y más en el XXIII. Bueno, si sí, existimos en ese momento, porque aquí en España, que es un país donde no habían habido nunca tornados, pues ahora están habiendo tornados cada vez más y cada vez más. Aquí en la, en la costa andaluza hubo el otro día en los tornados que se llevó delante, para adelante todo lo que pilló. ¿Eh? Y claro, si somos tan estúpidos y tratamos a la naturaleza así, pues cualquier día, y eso a lo mejor va a ser más pronto de lo que parece, imagínense ustedes un día, un día que haya viento, imagínense ustedes un viento desde cientos kilómetros a la hora. Saben ustedes un viento porque el día que pasó esto... Hacía un viento de 100 que eran 120 kilómetros a la hora. Imagínense ustedes un día que hay un viento de 300. Los coches saldrán volando, nosotros saldremos volando, nuestras casas saldrán volando, los árboles saldrán volando. Y eso al paso que vamos, eso sí que va, eso sí que va, sí sí sí que va a pasar. Y eso no va a solucionarse haciendo ninguna intervención en nuestro cráneo, ni nuestro cuerpo, ni nuestro genoma. No no amigos no. Eso va a solucionarse cuando nosotros ya ahora nos convirtamos en verdaderos seres humanos, que se den cuenta, que nos demos cuenta que tenemos que crear un orden diferente, una organización diferente, donde la gente se desarrolle como seres humanos, se tenga en cuenta su vocación, su deseo, que haya diálogo, que haya participación, que las empresas no funcionen con un señor que tiene el poder y los otros son sus esclavos, son sus máquinas donde no se tiene en cuenta la vocación, ni hay diálogo, ni hay diálogo, ni la gente interviene, ni la gente participa. No, porque entonces se convierten en ser pasivos, recelosos, miedosos. ¿Por qué? Porque siempre están pensando, a ver, si hago algo que, que sea una manifestación de lo que yo soy, me pueden tirar, me van a dejar sin trabajo, ¿y cómo pagaré la hipoteca? ¿y cómo, cómo compraré comida para mis hijos? Esta sociedad está basada en el miedo, en el miedo. Y eso, amigos, no lo, lo puede quitar. Aquellos que creen que con intervenciones sobre nuestro cuerpo va a modificar nuestra alma, la esencia de nuestro ser, están muy equivocados. Porque mira, si eso ya está pasando, si no tenemos, si muchos pacientes psicóticos que yo he tenido y que le han dado medicamentos y que le han dado medicamentos por un tubo, como se suele decir, ¿qué ha pasado? Que lo único que han hecho los medicamentos es paliar los síntomas, tenerlos así como atontados, como me decía el otro día, el otro día me decía un paciente que tiene una hermana suya en una residencia, en una residencia, me decía, fui a verla, no me conocía, estaban ahí todos medio dormidos medio alelados eh, y, y esta, la hermana no es su, su hermana no es una mujer de 80 años, tiene 60 y tantos años claro, estaban drogados todos a base de medicamentos ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que los medicamentos le han liberado y le han hecho llegar al transhumanismo y son seres que piensan maravillosamente como dice el artículo, o sea que tendremos pensamientos fíjese lo que dice eh, pensamientos extremadamente lúcidos Vamos a tener, nos van a poner ahí algo, no sé, lo que sea, nos van a mano manipular nuestros géneros, y entonces vamos a tener pensamientos extremadamente lúcidos. el hombre, pero si eso, dicho de esta manera, es como lo que el otro día, el otro día leía una entrevista que le hacían a un, a, un, a un drogadicto, y decía, y decía era un, una persona relativamente, decía, yo no puedo vivir si no me pego un chutazo por la mañana y otro por la noche, de heroína de heroína ¿Eh? toda intervención desde fuera sobre nuestro cuerpo no va a producir ese cambio que necesitamos para construir el transhumanismo porque al fin y al cabo el transhumanismo lo que quieren decir estos señores es que cada vez somos quizá menos dependientes de la herencia genética y, más, y estamos construyendo más el mundo a partir de la herencia cultural Bien, eso está bien, no, no podemos decir, no tengo nada en contra de eso, pero ojo, pero no debemos confundir, no debemos confundir. Si, sí, utilizando un modelo, un modelo que cada vez está más presente, que es el modelo predominante, y ojo, señores, ¿por qué? ¿Por qué se está produciendo este modelo? ¿Por qué este modelo está teniendo tanto imperio, es tan emperador, es el modelo emperador, el modelo que se impone. ¿Por qué? Porque interesa. Por los intereses. Sobre todo por estos. Por los intereses económicos. Y lo que se va a lograr con estas intervenciones sobre el cuerpo, sí que se va a evitar mucho dolor. Pero evitar mucho dolor quiere decir que entonces, cuando no tengamos dolor, deberíamos estar en condiciones para hacer esta transformación que no va a venir ni mucho menos solo a través de esas intervenciones, sino si nos quitamos el ojo, si tenemos un pulmón mal o el hígado mal o el riñón mal y, y nos pueden solucionar eso, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en condiciones para producir ese cambio individual y social que de verdad nos lleve a ese transhumanismo. Bueno, pues... Eh... Mire, tenemos que construir modelos, prototipos, paradigmas que sean, que tengan totalidad. Es decir, los fenómenos nunca podemos estudiarlos de una forma aislada. Si estudiamos, si cogemos una parte, y miramos las otras, al final fracasaremos. Al final fracasaremos. Por tanto, está muy bien que en los modelos que creamos esté presente lo físico y las intervenciones sobre el cuerpo, si yo no tengo nada en contra de eso, yo no tengo nada en contra de la ciencia ni del progreso, ahora mismo aquí tengo luz y eso es maravilloso, ¿no? Claro que sí, pero lo que no podemos es eh, crear modelos disociativos, no podemos disociar la, el progreso individual del progreso social lo digo una vez más y lo digo siempre, los psicoanalistas, los psicólogos, todos aquellos que tenemos algo que ver con la salud mental, deberíamos repetir y decir en todos los foros, ojo, ojo amigos, si no construimos modelos que no disocien el progreso, el progreso completo individual y social, no vamos bien. Todas las ideologías, las eh, pseudo religiones, muchas cosas que hay por ahí, ahora salen eh, salen, como, bueno, salen como si fueran setas. Eh, eh, yo recibo yo recibo, el, el otro día, el otro día, a ver, le voy a poner una anécdota. El otro día vienen a mi puerta dos personas, no sé de qué iglesia eran, y me dicen que venimos a traerle un folleto. Ya me habían, ya habían venido dos veces antes. Eh, y le pregunto, para ver un poco de qué te cojeaba, le digo, oiga, digo, como me di cuenta enseguida que lo que me traía era Made in USA, pues le dije, bueno, eh, eh, allí en USA, en Estados Unidos, está el señor Trump, ¿no? Digo, oiga, si usted tuvieran que, si fueran ciudadanas de Estados Unidos, ¿votarían a Trump? Me dijo la, la señora que parecía mayor, una señora de unos 50 años, la otra tendría 35, ¡ay, ay, nosotros no nos metemos en política! Le dije, digo, pues mire, Jesús de Nazaret estuvo, al que ustedes dicen seguir, a ese Jesucristo, estuvo toda la vida metido en política, toda. Desde que, vamos, todo lo que dicen los evangelios es política pura. Mire, el último evangelio que se leía este domingo pasado era aquel donde Jesús entra al templo, ve que lo habían convertido en un, en un comercio, en un comercio, eh, y él hace un haz de cuerdas, con las cuerdas hace un y, y empieza a soltar y tira las mesas, y recuerdo que el, el, el, el cura que dijo la homilía en la iglesia que yo fui, porque yo les he dicho que yo soy creyente, aunque se imagina usted el tipo creyente que soy diciendo lo que digo, dice, dijo, fíjese usted lo que dijo el cura, ¿eh? Y bueno, es que si lo tomamos el pie de letra, este Jesús de Nazaret estaría loco. <ríe> Me dieron ganas de levantarme y decirle, oiga... ¿No será que el loco está usted? ¿No será que el loco será usted? ¿Saben ustedes lo que pasa ahí con Jesús de Nazaret? Que se indigna, en la indignidad, es la indignación de aquel que, que, que quiere las cosas de otra manera. Esa fu eso fue lo que hizo a Jesús de Nazaret, coger las cuerdas. La indignación interna, profunda, que él sintió ante aquello. Y él le dice, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en un mercado. Pues eso es lo que está pasando ahora que hemos convertido este mundo en un mercado y como lo hemos convertido en este mundo algunos quieren venir a salvarnos del mercado ¿eh? con intervenciones en nuestro cráneo en nuestro metabolismo en nuestros genes y etcétera bueno y que los, los laboratorios eh, produzcan pastillas a troche oiga mire puestos a pensar yo le doy una, una idea a los laboratorios, mire, ¿por qué no producen una pastilla, una, una sola, una buena, que sea buena, buena, buena? Y se la damos a todos los que millones de personas que tienen hambre en el mundo, le eliminamos el hambre, eliminamos el, ya no van a tener hambre nunca mal, todos, todos los días tendrán que tomar una pastilla, y así los manipulamos más fácilmente. ¿Qué les parece? ¿Eh? Pues bueno, podemos ir... Eh, haciendo pastillas Las rojas para tal cosa Las negras para tal cosa Las naranjas para tal cosa Y cuando ya tengamos para todo Estaremos en el paraíso de los idiotas Ahí estaremos Y este mundo nos pegará un golpe así de Un golpe de calor y nos dirá ala A otro sitio Bueno amigos, pues Como ven ustedes yo también hablo con una indignación Para mí estas cosas me indignan me indigna, me indigna porque, lo digo, lo digo, y yo le diría aquí al señor Jordi Soler, le diría, señor Jordi Soler, no me convence su postura, no me convence en absoluto, porque yo le pediría a usted, señor Jordi Soler, que piense usted un poco, que sus razonamientos sean más razonables, y aunque esté al final dice, y aunque esté al final de su artículo dice que que que bueno, que habrá que tener en cuenta, tal y cual, yo le veo a usted muy complacido, muy complacido en, con esta línea de pensamiento, muy complacido, no veo que usted lo diga como una cosa del señor Pierce y del señor Brostrom, creo que es, si no recuerdo mal, eh, no, lo dice también como que usted está ahí, por ese caminito, y que usted cree que vamos a tener pensamientos maravillosos, así, a base de, de, de inyectables. Bueno, No quiero cansarles más. Solo decirles que nadie les engañe, que piensen por ustedes mismos, que no se dejen manipular, que no se dejen manipular por estas religiones que ahora salen como setas, como digo, que van por ahí haciendo una nueva colonización, sobre todo en estos países de América del Sur, y aquí también, ¿eh? aquí también pero creo que por ahí más. Ojo, ¿eh? ¿eh? Sí, porque la religión de Jesús de Nazaret no es esa. Jesús de Nazaret es ese que se es indigna cuando su casa la convierte en un mercado. ¿Eh? Ese es el Jesús de Nazaret auténtico. A ese que lo injusticiaron y se lo cargaron porque no podían tolerar, los señores del mercado no podían tolerar que dijera y hiciese lo que hacía. Y por eso se lo cargaron. Ahí está lo genuino. Ahí está lo auténtico. No se dejen engañar. Bueno, pues gracias a todos los que entran en el blog, a todos los suscriptores, a todos los que hacen comentarios y decirles que caminante no hay camino, se hace camino al andar. No hay camino hecho. O lo haces tú o no te lo hace nadie. O lo hago yo o no me lo hace nadie. Así es que Amigo, haz camino.